Entre las cosas más satisfactorias que puede pasar cuando estamos trabajando es hacer lo que sea que estemos haciendo mucho más rápido y con la misma calidad, o mejor. Lo que te voy a mostrar aquí es uno de esos casos. Modelar los sacados de piso es una de esas cosas que consume demasiado tiempo. No más mira todo el recorrido que se debe de hacer para tenerlo modelado. Pues en este video vamos a aprender cómo hacer clic por aquí y dejar que se haga de forma completamente automática. Así que vamos a darle. Ok, lo que hace lento el proceso de modelar el acabado es que debemos de bordear todos los muros internamente. En general, entre más muros haya, más nos vamos a demorar. Por lo que si conseguimos la forma de crear ese contorno interno de forma rápida, estamos hechos. La cosa es que sí hay cómo hacerlo, y es mediante los rooms. Cuando creamos un room o habitación en Revit, automáticamente se hace un contorno que nos puede servir de mil maravillas para modelar el acabado. La situación es que si tratamos de modelar el acabado con el contorno del Room, Revit no es capaz de detectarlo. Pero Dynamo sí, entonces vamos a abrirlo. Respecto a la versión de Dynamo, estoy utilizando la 2.6.1, o sea que si tienes Revit 2020 o superior, no hay ningún problema. Ahora sí, lo primero que debemos de hacer es obtener una referencia al Room, por lo que debemos de seleccionarlo. Eso lo podemos hacer con el nodo Select Model Elements. Damos clic en Select, minimizamos el Dynamo. Hacemos una ventana de selección para tener únicamente el Room, por lo que es una buena idea tenerlo aislado. Y después volvemos a Dynamo. Bien, para poder que Dynamo obtenga el contorno del Room, debemos descargar un paquete. Ese paquete es ArchiLab, que es uno de los más conocidos en Dynamo. Entonces lo buscamos como Arky-Lab y lo instalamos. Cuando instale, podemos buscar el nodo Room.boundaries y aquí está. Ok, el nodo nos toma dos datos de entrada. El primero es la referencia al room. Y el otro hace referencia a qué contorno de los muros se tomará. Si el centro del muro o la cara del acabado del muro, etcétera, etcétera. Para este caso vamos a hacerlo con la cara del acabado del muro. Por lo que en un nodo string colocamos finish. Es importante que la F esté en mayúscula. Y bien, ¿qué obtuvimos entonces con eso? Si nos fijamos por aquí... El resultado fue una serie de líneas que tienen la geometría del room. Muy bueno. Ahora, esas líneas las podemos tomar para crear el piso. El nodo que nos permite crearlo se llama floor .by outline type and level. En el puerto de entrada Outline vamos a conectar el contorno que obtuvimos, lo que sería la geometría del piso, pues. Y en estos otros dos nodos nos está preguntando qué tipología de piso vamos a crear y además en qué nivel lo vamos a hacer. Para la tipología podemos traer el nodo floor types, que nos da todas las tipologías de pisos en el proyecto. Y para el puerto de entrada level vamos a traer el nodo levels. Ok, si definimos la tipología de acabado que necesitamos y el nivel en que lo vamos a crear, ahí tenemos el piso creado, pero con un pequeño detalle. Y es que está superpuesto con la losa en concreto que ya estaba modelada. La verdad es que esto depende mucho cómo estés trabajando los niveles del modelo. Si estás trabajando con niveles arquitectónicos, seguramente definiste un desfase para la losa en concreto y no te debería estar sucediendo esto. Mientras que si definiste niveles estructurales, es posible que quieras desfasar el acabado hacia arriba. Vamos entonces a organizar esto para que el usuario defina si quiere o no tener el desfase y si quiere que ese desfase sea automático. Sería muy interesante que el acabado se desfasara automáticamente según su propio espesor, ¿no? Para definir eso, primero consultemos cuál es el espesor del acabado usando el nodo getParameterValueByName. Entonces, al tipo de acabado, le vamos a consultar cuál es su espesor. El dato que debes de poner en este nodo string depende del idioma que estés usando en Revit. Y te puedes dar cuenta entrando a las propiedades de cualquier tipo de piso o losa en el proyecto. Y este es el parámetro que contiene el espesor de estos elementos. Por eso fue que puse default thickness. Bien, con esto obtenemos el espesor de la tipología que hayamos seleccionado. Luego lo que podemos hacer es un condicional para definir que si el usuario quiere un desfase automático, entonces utilice este valor. Mientras que si no quiere un desfase automático, entonces que especifique el desfase que quiere. Para ese caso podemos utilizar un nodo if, que es un condicional. La condición la podemos definir con un nodo booleano, que representa verdadero o falso. Si damos doble clic en el nombre de este nodo, podemos definir que la condición se llame desfase automático, por ejemplo. Entonces, si a la pregunta sobre si queremos desfase automático le decimos que sí, vamos a utilizar este valor. En caso tal que la respuesta sea falsa, podemos traer un nodo de number, que es un número pues, para que el usuario defina su propio desfase. Este nodo se puede llamar algo así como desfase personalizado. Ya para terminar, lo único que falta es asignar el desfase seleccionado al acabado. Para eso debemos de sobreescribir el parámetro de desfase. Y eso lo podemos hacer con el nodo Set Parameter by Name. Este es el elemento al que le vamos a asignar el parámetro, o sea, el acabado que Dynamo creó. Y este es el desfase que vamos a ponerle. Ahora, el nombre del parámetro que vamos a afectar nuevamente depende del idioma de Revit. Y también podemos saberlo seleccionando el elemento... Y buscando cuál es el parámetro de desfase en las propiedades de instancia. Que para el caso de Revit en inglés, ese parámetro se llama Height Offset From Level. Perfecto, mira que como dije que sí quería el desfase automático, Dynamo optó por el espesor del acabado. Y en el modelo se ve claramente que ya está por encima de la losa en concreto. Mientras que si selecciono falso, puedo ir definiendo el desfase como yo quiera con este parámetro. Lo más interesante de este script que desarrollamos es que se les puede poner el acabado a múltiples rooms. Por ejemplo, aquí tengo además del room principal, otro room por aquí. Si los aíslo y selecciono ambos con el nodo inicial del script, también se va a crear el acabado para el otro room que seleccioné. Eso sí, es importante saber que tal como hicimos la automatización, debemos seleccionar habitaciones que tengan el mismo acabado. Claramente hay formas en las que podemos seleccionar todos los rooms que necesitemos y que Dynamo sepa qué ha acabado poner en cada una de ellas, pero ya con este script estamos ahorrando demasiado tiempo. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo. Por acá te dejo otros dos videos muy interesantes para que no te los pierdas. Recuerda suscribirte que subo contenido muy interesante y vamos con ese like que nada te cuesta. Dale al like.